9 con 22. Vamos a otro tema para hablar de política porque la mesa directiva de la democracia cristiana asistió esta mañana a La Moneda para reunirse con el presidente Gabriel Boric en un encuentro, ahí están viendo imágenes al que decidieron no asistir, eso sí, los senadores de la falange. Sí, vamos a tomar contacto precisamente hasta ahora con la senadora de la DC Jimena Rincón. ¿Cómo está, senadora? Buenos días. ¿Usted eh, no, se, se restó de ir? ¿No podía? ¿Cuál es el motivo por el que no está en La Moneda hasta ahora? No, no es que nos restáramos, nosotros se lo expresamos al, al propio presidente de la República y al ministro Jackson. Eh, nosotros entendemos que el presidente te, tiene que reunirse con todas las directivas de todos los partidos, pero uh -huh. eh, los senadores en un acuerdo unánime de los cinco senadores entendíamos que eh, se necesita una reunión con la bancada de senadores aparte de la que tenga eh, con la mesa de la democracia cristiana. De hecho, ya se juntaron eh, hace unos días atrás, ¿no? Estuvieron en la moneda con el senador Walker. Sí. Eh, tuvimos, no. Nosotros hemos tenido solo una reunión que nos pidió la ministra Isia a raíz de un Perfecto. requerimiento que habíamos hecho al Tribunal Constitucional por el decreto de refugiados. Eh, concurrimos, le hicimos nuestro planteamiento, ella modificó el decreto, eh, ayer ha sido publicado y nosotros hoy día eh, retiramos el requerimiento que habíamos hecho los senadores Ajá. de la oposición al gobierno del presidente de la son temas absolutamente distintos. Ah, eh, senadora, ahora, eh, ¿cómo esperan ustedes que se canalice la relación entre la democracia cristiana y el, y el gobierno, entendiendo que la ADC tiene un rol muy importante por los votos que puede aportarle a un gobierno que no tiene mayoría en el Parlamento? La relación eh, institucional eh, de política es con el partido y la relación de los temas legislativos es con eh, los y las eh, parlamentarias, senadores y diputados, y es a través de eh, respetando la institucionalidad a través de los jefes de bancada eh, de, cada, de cada cámara y obviamente de los colegas que presiden las comisiones. Así que en eso siempre hemos actuado así, es el acuerdo unánime de mi bancada y yo eh, producto de este acuerdo unánime, no concurría el día de hoy, porque entendemos que vamos a tener una reunión eh, con posterioridad los cinco senadores con el presidente de la República de para hablar de los temas eh, legislativos. De acuerdo, senadora, pero eh, esos es son los temas formales, digamos, no pero en, en el fondo, eh, ¿qué es lo que espera usted como senadora de la ADC eh, desde el punto de vista de la relación con, con el gobierno? Que sea lo más fluida, transparente y clara posible para uh -huh. evitar... Eh, la, lo, los hechos que hemos visto esta semana, el día lunes en concreto con dos proyectos de ley uno que era moción parlamentaria y otro que era mensaje presidencial y que termina siendo rechazados no, ambos eh, y eso eh, es producto de la falta de coordinación, de trabajo prelegislativo que es tan importante para el éxito de eh, los proyectos que van a beneficiar o no a la ciudadanía ¿Y en instancias como estas cree que son necesarias estas reuniones por ejemplo con, con el presidente? Yo creo que la, las reuniones siempre son importantes y por eso nosotros hace ya varios días, eh, sin ir más lejos, el día 8 de abril, eh, formalmente se lo expresamos al ministro Jackson eh, después de que el presidente nos pidiera que nos juntáramos con él para ver un tema en específico que eh, así le planteamos y al que le planteé yo directamente al presidente de la República que nosotros funcionadores de la democracia cristiana queríamos una, una reunión con todos eh, ...todos con él y así se ha acordado... Claro. ...que va a ser después de esta reunión... ...formal del ah. presidente de la República... ...con la mesa... De okay. al partido clarísimo ahora es una reunión lo otro es lo que, eh, el acercamiento que estas mismas vayan generando si es que es así porque ya lo decíamos al inicio cuando hay un importante, eh, un importante rol por ejemplo de la dc para, para algunas iniciativas y eh, los votos son o van a ser necesarios o han sido necesarios una de las críticas de algunos parlamentarios de la dc fue que el gobierno negoció con la oposición más que con hablar con ellos usted comparte que esta conversación no se ha concretado con el Ejecutivo lo suficiente? Yo le dije al, al ministro Jackson el día eh, martes que tuvimos metido una conversación y le entregamos, aproveché de entregarle la, nuestra propuesta de agenda para ordenar la casa. Le dije que si no existían conversaciones, si no existía trabajo prelegislativo, eh, si el gobierno no planteaba eh, cuál era el rumbo que quería eh, trazar, era muy difícil eh, lograr tener eh, los respaldos que se requerían. El gobierno no tiene mayoría en el Parlamento, eh, nosotros representamos el 10% en el Senado, o el 5% en la Cámara de Diputados, eh, somos un, gobierno, somos un eh, partido independiente del gobierno, no somos ni gobierno ni oposición, y por lo tanto lo mínimo que uno espera es eh, ser eh, considerado, y eso yo creo que corre para todos los partidos, ¿eh? Eh, para los de gobierno y los de oposición, el ser parte de las conversaciones... Para recibir la opinión, para ir construyendo buenos proyectos, y voy a poner un ejemplo, el proyecto de reforma de pensiones necesita un trabajo prelegislativo para ser exitoso uh -huh. en el Parlamento. No lo hizo el gobierno anterior y ahí está detenido porque no ha sido posible destrabar esa discusión. ¿Y quiénes son los que sufren las consecuencias? La ciudadanía, que espera tener buenas pensiones. Eh, senadora, en ese sentido usted espera más proactividad, digamos, de parte del gobierno para esas reformas grandes, ...como la de pensiones, la tributaria... ...pensemos en el tema de pensiones que usted pone como ejemplo... ...llevamos dos gobiernos consecutivos que no han podido hacer una reforma... ...la que se necesita hace mucho rato en esta materia. Así es, creo que es fundamental y, y tal como se lo expresé al eh, ministro Jackson... ...se lo dije al ministro Marcel en una reunión que tuvimos eh, protocolar... ...cuando lo fui a salvar y he tratado de ir a saludar a todos los ministros... como que que eh, esperábamos que en el tema pensiones nos permitiera... Eh, ...con nuestros expertos eh, revisar los números... ...porque uno puede consagrar eh, una muy bonita frase en la ley... ...pero, eh, por ejemplo, eh, que el país quiere pensiones dignas... ...y justas para las y los trabajadores... ...pero eh, al final del día lo que tiene eh, son pensiones indignas... ...y por lo tanto necesitamos ver los números... ...necesitamos ver cómo se hacen la, los cálculos, las estimaciones... Eh, ¿Cuánto representa la cotización? En fin, eh, esto eh, es necesario de, eh, de hacer y por eso le pedí que nos permitiera que eh, los equipos de la DIPRES pudieran trabajar con nuestros equipos de expertos eh, y que la propuesta que finalmente el gobierno vaya a llevar sea una eh, propuesta uh -huh. que tenga respaldo. Sí. Senadora, ¿y, y cómo ve usted el, la influencia que está teniendo la convención constitucional en la agenda legislativa eh, varios temas se han ido cruzando eh, de alguna manera ¿no? eh, en el trabajo legislativo y de alguna manera ...determinan también la prioridad o los énfasis de la discusión en el Congreso... ...por ejemplo en materia de pensiones... Eh, ...hay algunos que plantean que el gobierno estaría esperando eh, esa definición... ...la de que tome la convención en su propuesta para eh, poder tratar el tema previsional... O, ...o bien en el tema de la inexpropiabilidad de los fondos y así... ...hay varios temas que se empiezan a cruzar... ...¿Usted cree que está alterando de alguna manera el ritmo del Congreso? Sí, la verdad es que si el gobierno está esperando la resolución de la convención... Eh, no se entendería entonces que haya presentado la reforma eh, constitucional que establece que los fondos son inexpropiables, uh -huh. eh, porque la convención ha decidido justamente lo contrario, el rechazar esa, esa norma. Eh, y por lo tanto, si esa es la explicación, no es concordante con lo que el gobierno está haciendo. Uh -huh. Si efectivamente fuera esa, la verdad es que ...me preocupa porque la convención termina su trabajo el 4 de julio... <coughs> perdón, sí. ...y eh, el 4 de septiembre se somete a consideración de la ciudadanía... ...que podrá aprobar o rechazar lo que la convención ha, eh, va a terminar ¿no de eh, presentar al país... ...y por lo tanto eso significaría que hasta el 5 de septiembre... ...no sabríamos cómo movernos en este escenario con eh, además la contradicción de lo que acabo de poner como ejemplo. Por lo tanto, eh, creo que hoy el país necesita avanzar. Creo que eh, tenemos que sentarnos a el trabajo prelegislativo que puede abordar ¿no, cierto? Eh, la, la mirada del sistema de pensiones, eh, teniendo claro lo que la constituyente ya ha aprobado en el, en el Pleno, pero eh, con obviamente la, la consideración de que esto puede ser rechazado. En, eh, la, por la ciudadanía el 4 de septiembre. Tal como están las cosas, yo creo que hoy día la convención está generando muchas incertezas, muchos temores y muchas dudas. Bien, senadora Rincón, muchas gracias por haber hablado con Cenen esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Chao, senadora. Buen día.